Sí, quería saber cómo estaba Fabio atravesando este, este momento difícil para vos, me imagino, y para toda tu familia. Eh, a ver, esto yo nunca pensé en mi vida, porque mm. la, es la primera vez en mi vida que estoy donde estoy en un juicio mm. y me, lo que menos pensé está con la con la negra y, y que te, te, te, está metida la familia en general. Sí. Nunca me imaginé esto en mi vida, pero bueno, acá estamos, ya gracias a Dios hablamos las partes que teníamos que hablar, los alegatos fueron hoy día del señor fiscal y, y de mi abogado, y, y bueno, y la resolución va a ser el 29 de mayo, pero de la jueza. Fabio, obviamente. se llegó, se llegó a, a esta instancia porque tu mujer la negra hizo la denuncia. Hace cuatro años atrás, sí, fue, sí, fue cuatro años atrás, sí. Mm. ¿Y por no, eso? ¿Vos me pregunté de denuncias de cuatro años atrás? Claro. Sí, es, sí, de es... cuatro años atrás, sí. sí estamos donde estamos, si estamos donde estamos, sí, fue por, por esas denuncias de cuatro años atrás, sí. Y, bueno, ¿Y qué sucedió ahora, después de esos cuatro años, que vos sentís que nunca creías que iba a estar en una situación así? Pero si tu mujer tuvo la necesidad de hacer una denuncia, es porque algo sucedió, un hecho de violencia familiar. No, sí, la denuncia fue hace cuatro años atrás, mi loco. Fui a, fui a... a ver, hubo muchas acusaciones de la Viviana Pereira de cuatro, tenía cuatro cargos de la Viviana Pereira, que bueno, tres habían salido a suelto por una jueza, hoy el día el fiscal pidió el cuarto que salga a suelto o sea que la Viviana Pereira todo lo que dijo la Viviana Pereira, Alejandro Corzo que salió en todos los medios de comunicación disfarándome ensuciándome, de los cuatro tres ya están a suelto claro. y el cuarto le pidió el la, pidió la, la, la suelto de vuelta a la fiscal y me quedaba el caso de únicamente de amenaza donde yo voy a certificar y, y voy a firmar que yo jamás la amenacé a la negra, que después de los seis meses de restricción que tuvimos con ella de hace cuatro años atrás, cuando nos juntamos, yo obviamente lo dije, lo dije en tribunales, lo dije al fiscal y a la señora jueza, y voy a seguir sosteniendo lo mismo. Yo, cuando yo me junté, me pude juntar con él y lo juntamos con la familia, lo sentamos todos más en la casa, yo lo primero que le pregunté, ¿de dónde sacaste? estas barbaridades de amenaza que yo te amenacé de muerte a vos que fue lo que dije. de Corzo. yo te contesto lo que me contestó ella sí. eso fue lo que me dijo Viviana Pérez y Alejandro Corzo cuando me traían a pirar me dijeron que tenía que decir eso yo para que la justicia me diera bola después de ahí ¿quién miente? o ¿quién no miente? no sé, yo luego te puedo decir lo que dijo negra que le ha dicho Alejandro Corzo y Viviana Pérez yo jamás me... la amenacé de muerte a la negra que, que lo, los, los abogados fueron los que le no, dijeron. No. Viviana, perdón, eh, Fabio, cómo estás. Eh, Viviana Pereira es una ceuda periodista que manipularon tiene, a la negra. La, que tiene una radio ahí, entonces medio sí. como que la manipuló, según lo que cuenta Fabio y cuenta su defensa, sí. para que ella salga y diga ese tipo de denuncia, la haga más grande, para que en teoría le para dieran que le bola en su la momento. Denuncia, sí, claro, para llegue... tomar la denuncia. Pero después quedó desestimado, también como el hecho que se lo acusaba Fabio de haber violado hasta el domicilio de esta mujer. Y la Fabio condena ¿cuál, le va a... cuál podría eh, Si lo bueno, consideran culpable, la, ¿cuál, sería bueno, escúcheme, escúcheme, sí, sí. ¿cuál sería la condena de Fabio? Escúcheme. ¿Cuál sería tu condena, Escúcheme. Sí, escúcheme. Sí, escúcheme. Sí, sí. Vamos vamos vamos, vamos, vamos a, lo, a lo concreto, chicos, no se pongan en duda, usted vamos a lo concreto. Y les vuelvo a repetir. De las cuatro <ríe> denuncias que yo tuve de Alejandra Pereira, Alejandro <ríe> Corso, tres ya fueron asueltas. Claro. Okay. Cuatro... Una fue que dice que yo había encarado una... Es que fue hace... cuatro o cinco días, toda la semana pasada fue... Que dice que yo le había encarado una hija... Que le había encarado una hija y un, y un... A un hijo y a una chica que vivía, que son mi hijo, Que yo le había encarado con la chat y la copro Me dieron también asuelto. La otra parte asuelto fue por amenaza... También me dieron asuelto. La otra fue por no sé qué... También me dieron asuelto. La de invasión de domicilio, el fiscal vio las mentiras que hubo porque se sientan y mienten, o sea, claro. denuncian una cosa hace dos años atrás y cambian el hecho, todo el contexto, cuando van a... Entonces, para el, para el fiscal, también pidió la solución de eso porque no, no les cerraban las cosas. O sea, ellos dicen una cosa y yo tenía la policía de testigo que declaró la policía que no era cierto que cuando la policía vino yo estaba adentro, yo estaba afuera. Entonces... El fiscal pidió la solución. Entonces ¿El tema de Fabio, amenaza? Lo eh, vuelvo a repetir yo. Sí. Aguárdame, entonces vos me querés decir que sobre tres hechos está, se ha absuelto. Sí, está, eso se dice, ¿verdad? Y es, Ahora ¿verdad? queda un pedido más de nulidad. Exacto, queda un pedido más de nulidad y también queda la acusación sobre el tema de la violencia de género. Que tengo entendido, Fabio, que vos en tu declaración Reconoces eh, peorle como una especie de revés a la negra Y explicaste y contaste también Cuál fue el motivo de por qué reaccionaste bueno, de esa manera no hay motivo mm. Exactamente Yo conté, yo en tribunales Cuando me dieron la posibilidad de desplazarme De explicarlo Yo lo expliqué muy atentamente muy Expliqué todo, realmente como es Yo jamás miento en nada Ni mentí, bueno, ni, mentí, ni miento mentir. Y esta postura la voy a tener toda la vida Porque no la amenacé Sí, acepté la cachetada, pero y le conté el concepto de las cosas y lo que pasó en la familia. No lo buscó Fabio de la Mole Mole. No lo busqué nunca yo esto. Sí, pero eso pero, o sea, pero tampoco justifica eh, un golpe. Era una hija que salió a hablar y bueno. Y... Sí, yo, yo lo entiendo, Fabio, pero la verdad que digo yo, yo, yo puedo comprender cualquier situación familiar pero la verdad que el golpe no lo justifico te digo, sos un tipo de, de, de dos metros lo, lo de dije, 150 lo, lo kilos dije, con una mujer totalmente indefensa la, no, no para. Escúchame una cosa te escucho. te escucho voy a decir lo que dije al frente de la jueza y al frente fiscal mm. yo sé que eso no estuvo bien yo no estoy completamente de desacuerdo con el tema de la violencia Sé que me equivoqué, por eso yo leí, yo le hice entender el concepto de todo lo que ella me gritó a mí, y acá arranquemos hasta acá, y esa fue la reacción mía. yo lo expliqué el FICA, se lo expliqué a la jueza. Pero no hay me concepto, equivoco, Fabio. El contexto, el ya concepto, me no, el ya claro. está. No, no, contexto. ya está. Fabio, Uy, igual... Yo lo, en, yo lo entiendo, la postura de ustedes, y ya está. ¿Qué quiere que no, no son posturas, no a la violencia es... Mundial, digamos. No, no, a ver, sí, yo sí, yo lo entiendo, si lo acabo de decir, no estoy de acuerdo, no, sé que estuvo mal, no a la violencia, lo, se lo estoy diciendo, pero yo arranqué de acá. A mí lo que me sorprende, Fabio. Yo tuve que explicarle. A mí lo que me sorprende es que siempre eh, quieras o no, vos decís que no, que saliste absuelto en un montón de. Sí de causas que te, digamos, gente que te muy dijo no. algo y vos decís que no lo hiciste, que siempre está la violencia, digamos, cerca, cerca tuyo, que te rodea, por algún tema, por el otro, digamos, siempre pasa algo con vos y tenés que salir a dar explicaciones. ¿Vos te das cuenta de eso? Sí, mi amor, bueno, ahí está, muy buena pregunta, muy inteligente de su parte. A eso voy yo. De esta señora Alejandra Ivana Pérez, Alejandro Corso, que con una abogada impresentable, salen todos los medios de comunicación de Buenos Aires, acusándome, acusándome, acusándome, difanándome, tirándome bosta, y he salido a suelto de los cuatro cargos que me hicieron. Entonces, ¿a quién le van a creer? Al impresentable o a mí. Ahí está.